Y esto no termina aquí, pues además el señor Castillo cuenta con una trayectoria de más de 35 años, innovando en diferentes industrias en el sector empresarial, llevando sus empresas al éxito y a en el tiempo, lo que le ha permitido una Pueblo Dominicano. Desde que nuestro presidente Danilo Medina anunciara su decisión de no optar por un tercer periodo o un tercer mandato constitucional, hemos reflexionado profundamente sobre la posibilidad de competir o no dentro de un ambiente democrático y en un clima de respeto y compañerismo por la nominación presidencial de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. La candidatura presidencial es un enorme privilegio porque significaría poder garantizarle al pueblo la continuidad del mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. ¡El gobierno... la cual estoy a punto de anunciarles, es el fruto de una profunda reflexión, de rigurosas consultas familiares y de escuchar a muchos dominicanos. A lo largo de estos últimos meses, se nos han acercado representantes de diferentes esferas de la vida política, social y económica de la Nación. Estos sectores nos invitaron a considerar la nominación presidencial, nos motivaron a ir en su búsqueda, expresándonos su confianza en nuestra demostrada capacidad gerencial, en nuestra capacidad para el diálogo franco y la gestión de puertas abiertas. La decisión que anunciaré no es el resultado de un ejercicio de pobre y simple vanidad personal de la cual estoy liberado afortunadamente desde hace muchos años. No es el resultado de una sede de poder, Desafortunadamente pues y gracias a Dios y a mi trabajo, no me hace falta nada desde el punto de vista material. Estoy en este lugar por absoluta, por absoluta convicción de un servidor público. Para mí, con una nación, con un país que exige no detener el gigantesco avance que hemos tenido en los últimos años. Es un profundo compromiso con un pueblo, un pueblo que quiere abandonar la pobreza por siempre. Como verán, el reto, el, el reto es gigantesco. Soy un dominicano que nunca antes ha intentado estar por un cargo público de elección popular. Paro frente a los dominicanos como un político comprometido del siglo XXI, comprometido con la sociedad rey, comprometido con la educación para derrotar a la pobreza, una de las grandes banderas del presidente de Danilo Medina y por eso percibo la política conectada con la nueva sociedad. Soy feacio a la vieja política. Ser Presidente de la Gran República Dominicana es el compromiso más grande, el compromiso más grande que pueda tener sobre sus hombros cualquier ciudadano dominicano. Lamenté profundamente la decisión del Presidente Danilo Medina de no participar en los comicios del 2020. Su gestión de gobierno ha tenido una proyección histórica que no debe ser interrumpida pero confieso que esa decisión del presidente Danilo Medina impactó profundamente en mi percepción acerca de la política y el liderazgo verdadero. Recibí otra gran lección acerca del desprendimiento que debe caracterizar al liderazgo. Una gran lección acerca del trabajo en equipo. Una gran lección acerca de medir los tiempos y las oportunidades de cuándo debemos apartarnos y cuándo no. Son lecciones de un estadista. En fin, del presidente Danilo Medina, recibí una gran lección acerca de la política moderna. Esta gran obra, que hoy es valorada por la mayoría absoluta positivamente, de todos los dominicanos y dominicanas no es solo el resultado de un gran líder sino de un inmenso equipo de gobierno de un gran partido político como lo es el PLD de varios partidos aliados y de muchas organizaciones civiles por esa razón esta tarde y en este momento informo lo siguiente dominicanos y dominicanas les confirmo mi decisión de competir por la candidatura preciada. denuncia irrevocable a los con efectividad el próximo lunes 5 de agosto. Trabajaré incansablemente para ser merecedor de la confianza y el voto del pueblo dominicano. Ganaremos con toda seguridad las primarias del partido de la liberación... de la liberación dominicana y no tengan duda alguna ganaremos las elecciones de mayo de 2020 les garantizo que me esforzaré mucho me esforzaré mucho en ser un buen presidente dedicado por entero al servicio de nuestra nación es muy exigente la misión que asumiremos. Suceder a un gran presidente y a una gran gestión de gobierno es un inmenso reto. Ante ello, desde hoy lo ratifico. Me comprometo a darlo todo para también ser un buen presidente. Un buen presidente dedicado por entero al servicio de nuestra nación. Amigos y amigas, al lado del presidente Danilo Medina hemos adquirido la preparación y la experiencia de Estado para rodearnos de los mejores hombres y mujeres necesarios para formar un gran equipo, un gran equipo y hacer un buen gobierno, un buen gobierno que pueda continuar emular y también ampliar la gigantesca gestión de nuestro presidente Danilo Medina. A su lado, en los últimos siete años, hemos trabajado en, el, en cuerpo y alma para servir a nuestra patria al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el cual hemos convertido en una institución moderna al servicio del pueblo dominicano. Desde allí hemos intentado llegar a cada rincón del país, manteniendo contacto directo con todas las provincias y con todos los segmentos de la población, trabajando incansablemente junto al presidente Danilo Medina por tener siempre una mejor República Dominicana. Queremos ser presidente. Queremos ser presidente porque queremos una sociedad aún más inclusiva. Una sociedad más inclusiva con más servicio 911, con más servicios de asistencia diaria, con más escuelas, con más estancias infantiles y con más tandas extendidas, con más hospitales y mejores servicios de salud, con más turismo. Con más y más visitas sorpresas, con más puntualidad, con más transparencia, con más estabilidad macroeconómica, con más crecimiento económico, con más creación de empleo, con más zona franca y con más vivienda. El fin. Una República Dominicana con más igualdad, con más ascenso social, con más seguridad, con más progreso. Es esa República Dominicana que todos soñamos y merecemos. Amigas y amigos, el compromiso que hoy asumimos es inquebrantable. En lo adelante, con Dios y con el apoyo de todos ustedes, no habrá fuerza alguna capaz capaz de tirarme del compromiso. Del compromiso que hemos asumido. Ganar la presidencia de la República Dominicana para seguir avanzando. La República Dominicana se ha convertido en el país que más brilla en Latinoamérica. Por eso responsablemente ante ustedes asumimos hoy el compromiso de trabajar arduamente para que nuestra nación siga brillando aún con más intensidad quiero dejar un mensaje un mensaje muy especial un mensaje muy especial a mis compañeros del partido de la liberación dominicana muchos se dicen en la calle que el PRD está dividido que no nos queremos juntos pues se equivoca, al PLD no lo divide nadie. El PLD le pertenece al pueblo dominicano y no a nadie en particular. Nació para hacer historia como partido, y ese partido es la expresión clara de un sentimiento popular, de un sentimiento de nación. Nada ni nadie nos desviará de ese camino. Los hombres somos transitorios, el partido tiene trascendencia histórica. Hoy competimos internamente para designar entre muchos dirigentes nuestros, muy valiosos, de gran valía. A quien, nos va, a, ¿A quien nos va a representar en la contienda presidencial? La participación de muchos aspirantes es la mejor demostración de un partido democrático, vigoroso, sano. No en vano el PLD es el partido con el cual se identifica la mayoría absoluta de todos los dominicanos y dominicanas. El que resulte ganador dentro del partido de la liberación dominicana... Llámese como se llame, ese será el candidato único de todos los PLDI. Si no, si no salgo favorecido en una contienda interna transparente y absolutamente democrática, contarán conmigo en la primera fila. No será a marcha lenta. mismo estoy convencido que de yo resultar ganador obtendré el respaldo masivo de todos los seguidores de Juan Bol y seré el candidato de todos absolutamente todos y el próximo presidente de la república ¡Aplausos! el PLD es un partido de paz el presidente Danilo Medina es un hombre de paz, y este es un pueblo que vive en paz y quiere continuar en paz. Los precandidatos del PLD tenemos la responsabilidad de garantizar esa paz. De esta manera, podremos concurrir más unidos que nunca a las elecciones del tercer domingo de mayo del año 2020, lo cual afianzaría el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Agradezco a mi familia su comprensión, entendimiento y apoyo para poder, desde la Presidencia de la República, continuar trabajando siete días a la semana, como hemos hecho en estos casi siete años, junto a este gigante de nuestro país, que es el presidente Danilo Medina. A todo el pueblo dominicano a quienes les pido que sigamos juntos, que continuemos la obra en beneficio y por la esperanza de toda la nación. Finalmente, brindo un noble agradecimiento a Dios Todopoderoso por todos los dones que me ha dado, por su aliento y mi empeño constante de respetar y hacer valer los principios cristianos y los grandes valores sociales dominicanos. Pido a Dios la mayor de las bendiciones en este nuevo compromiso que asumiré con la misma honestidad y transparencia, Con la misma disciplina de trabajo y con el mismo compromiso con que he asumido todos los retos en mi vida. Por eso, a todos ustedes aquí presentes y al pueblo dominicano, le pedimos que continuemos trabajando juntos, continuemos con el cambio positivo de nuestra nación y continuemos, sobre todo, poniendo manos a la obra. Que Dios les bendiga y manos a la obra. Escucharon las palabras de Gonzalo Castillo, finalmente, tal como lo ha manifestado en el marco de esta rueda de prensa, optará por la precandidatura a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana.